del partido es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol Gol Gol Gol ...el mejor equipo deportivo Rafa Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, El Rafa Gol, Rafa, ...Rafa Gol, Gol, Gol, Gol, gol, gol, gol, gol. gol. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio originamos este mismo debate de lunes a viernes de 12 del día, 3 de la tarde, tres horas de pura candela. El debate a través de la voz del Río Grande, 900, la, la voz del Río Grande, 910 en el AM y también... Estamos a través de Canela, Canela Estéreo 87.9 en RFM y a través de todas las redes sociales. A esta hora también nos pueden ver a través de Facebook Live y de YouTube y nuestra página www.rafajol.com eh, Se juega a esta hora el partido entre el Medellín y el Unión Magdalena en el Atanasio. El partido va 0-0. Tuvimos que abandonar rápidamente el Atanasio para poder estar acá. Pero ya se jugaron partidos hoy. Hoy, hoy, el Atlético Nacional cayó 1 por 0. Aquí están los resultados, vean. El Águilas de Río Negro derrotó a Nacional 1 por 0. Gol de penal de Cristian Camilo Marrugo. Nació en Medellín, empata 0 a 0 a esta hora. Y Patriotas Mañana recibe al Envigado Fútbol Club. Son los equipos nuestros. Más adelante vamos a dar los resultados de la jornada, la tabla de posiciones. Todo, todo con respecto a la jornada. Hoy... Desde luego, ustedes nos ven hoy, estamos de luto porque tenemos el corazón entristecido. Nos dolió muchísimo la muerte de Rincón y aquí estamos desde luego eh, haciéndole y rindiéndole un homenaje también a Fred Rincón, un hombre que dejó escrito su nombre en el pabellón de los grandes, Freddy Rincón, el coloso del fútbol de Colombia y del mundo, le rendimos en esta noche un homenaje póstumo y expresamos nuestra sentida voz de condolencia a toda su familia en Cali, en Buenaventura y en todos los rincones de la patria. Así que a él va dedicado nuestro programa y hacemos ese reconocimiento a Fred Rincón. Por eso hoy venimos todos de luto a este programa, porque el fútbol está de luto, no puede, sin embargo se juega el fútbol porque la vida continúa. Y es así. Precisamente eh, hay muchísimas, eh, hay muchas tumbas, muchas tumbas de famosos y con grandes epitafios de lo que hay ahí y de los personajes que hicieron historia. Y Freddy Rincón ya tiene un epitafio que lo cataloga como el coloso del fútbol eh, de, de Colombia. Pero hay una tumba que es muy famosa, pero no por lo que está escrito ahí, ni por el que está ahí, sino porque lo dice en Lucas 24, 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Es el epitafio que hay, no está aquí, ha resucitado. Y esta es la esperanza que nos embarga el corazón a nosotros: la esperanza de que aquel que resucitó Jesucristo nos puede dar vida eterna y hoy. Nos resucita, si usted que está muerto hoy en la droga, en el pecado, en la maldad Hoy que usted está muerto, económicamente quebrado Llegó el momento de la resurrección, su hogar, su vida Esa es la esperanza que todos tenemos El ángel del Señor le dijo a María cuando se presentó en el sepulcro ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ella dijo, Señor, ¿dónde le pusieron? Dijo, no, no, no está aquí, ha resucitado. Los demás todos dicen, sí, están acá los restos, todos los restos de esos famosos están ahí y tienen epitafios, pero en la tumba de Jesús no, porque Él resucitó y lo más importante, ahora vive en el corazón de todos los que le reciben como su Señor y Salvador a través del Espíritu Santo. Espero que usted lo reciba en esta noche. Bueno, mis amigos, ahora sigan entre las personas que me llamen hoy a nuestras líneas telefónicas, que pueden marcar ya 604-232-4604 y la línea 018 051 tengo premios hoy para entregarle estos balones de Nacional del Medellín, usted participa y vamos a, llevar, a entregarle estos balones. También vamos, tengo billeteras de puro cuero de Nacional y Medellín. ...de ciervo, marroquinería, piezas de arte hechas en cuero... ...vamos a estar entregando estas billeteras de Nacional y Medellín... ...para los hinchas que nos llamen esta noche... ...y pueden marcar ya... ...tengo una pregunta... ...la pregunta para responderla es muy fácil... ...¿con qué número jugaba Freddy Rincón... ...en la Selección Colombia... ...y de dónde era Freddy Rincón... ...de dónde era, dónde nació Freddy Rincón... ...esa es la, la pregunta para responder esta noche... Bueno, y ahora sí, nos vamos a la candela, nos vamos al debate. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas en la ciudad de Medellín, el Hotel Dan Carton. Así que a, a todos los estamos esperando. Para nutrir tu mundo con energía y sabor, toma avena y leche saborizada fresco Lanta. Encuéntralos en tu Mercolanta más cercano o almacenes de cadena. Colanta, sabe más, sabe a campo. Y tenemos una invitación muy especial para que visiten los parques de Confenalco Antioquia en Semana Santa. Van a estar abiertos. Toda la semana para que aprovechen esos días que tienen a los niños en la casa y no saben dónde llevarlos. También por el mes de la niñez habrá actividades especiales en los parques ingreso con descuentos para afiliados a Confenalco. ¿Quieres saber más? Llámenos 444-71-10. 444 71, -10, 444 -71 -10 de Confenalco. ¿Y usted ya llevó el carro, Luciano, a la tecnomecánica Por ¿o supuesto, para recibir atención y buen servicio. ¿Y Gustavo, usted esa moto, qué? Claro, ¿Cómo la moto ya está con todo al día en Ajá. CDA. Los esperamos en el CDA de San Juan. Ahí está en toda la fachada verde en San Juan, media cuadra abajo de la 70. No olviden, calle 44 San Juan 6913, CDA San Juan. Y aquí están los teléfonos para que usted llame y haga la reserva. 604 4887 el fijo y el celular 312-680-713. Siervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero para el Día de la Secretaria, para el Día del Amor y la Amistad, para el Día del Padre, para el Día de la Madre, para Navidad. Siervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Bueno, ahora sí. Nos vamos al debate, ya está el estadio, me avisan cuando tengamos a la voz, porque está Elkin, la voz en directo, Vamos a saludar a la voz, ¿cómo va el partido hasta ahora? ¿Cuánto va Elkin? Buenas noches en directo desde el Atanasio Girardot. Hola Don Rafa Gol, muy buenas noches, el saludo cordial para ustedes, televidentes, internautas, somos Rafa Gol Radio, Televisión e Internet, transmitiendo a esta hora desde la mejor cabina, la del estadio Atanasio Girardó, la de Rafa Gol, en todo el centro estamos ubicados. Minuto 12 del segundo tiempo, Deportivo Independiente Medellín sigue empatando 0 por 0 con el equipo Unión Magdalena, que vino con la táctica murciélago, 10 bajo los palos y un delantero esperando algún pestañeo de la gente del conjunto Deportivo Independiente Medellín para marcar gol. Esto es increíble, esto es increíble lo que estamos viendo en el estadio Atanasio Girardot, un solo equipo en el terreno de juego. La figura del primer tiempo, Brian Castrillón, para el segundo tiempo no hubo cambios ni en el Medallón ni en el equipo Unión Magdalena, pero ya es hora que este independiente Medellín pueda marcar. Ha generado varias opciones de gol el equipo rojo de Antioquia, pero no ha podido. Y me parece que eh, es injusto el fútbol a esta hora con un equipo tan amarrete como el Unión Magdalena. Esperamos, eso sí, que rápido se abre el marco a favor de Independiente Medellín, recheramos porque lo ha hecho todo y no ha podido. Mire, destaco también a, a, a André Ricaurte, quien ha sido el foco de debate por estos días, ante lo que advirtió el señor Comezaña, que necesita un poco más de él en el terreno de juego. Ricaurte, el partido anterior de la Copa Suramericana, metió el pase gol para Castellón y el gol de Independiente Medellín en el último minuto o suspiro del partido. Y hoy ha sido un hombre muy importante con esos pases de profundidad. Pero señores, a esta hora no puede Independiente Medellín ante un rival escueto, futbolísticamente hablando. Para eso subió Magdalena, para venir a, a destruir aquí en el estadio, que es lo que está haciendo futbolísticamente el rival. Rafa Golinares. Bueno, muy bien, Elkin. esos equipos que traen la táctica murciélago, que debajo del palo, en, en, entre otras cosas, esa, esa lata de sardinas ahí, eso hay que buscar dos abrelatas, uno por una punta, otro por la otra punta, abrirlo y el centro, y ahí tienen los que saben hacer los, los goles. Bueno, ahora sí, nos vamos al debate, a la polémica, y hoy pues, eh, Freddy Rincón le narré partidos con la Selección Colombia, no estuve en ningún Mundial con Freddy Rincón, pero yo creo que el, el gol más fuerte, potente que me tocó cantar a mí en la vida, paradójicamente no lo hice a través de ningún medio de comunicación, no fue narrando. Fue el día de 19 de junio cuando él metió ese gol allá eh, en Alemania, contra Alemania, en Italia, el partido contra Alemania, el gol de Rincón, ese famoso gol de Rincón, de Leonel, el pibe, el bendito, eh, el pibe se la filtra, entra y hace el gol. Me tocó, ese yo creo que es el gol que mejor he narrado en mi vida, y no lo hice en radio, pero me tocó vivirlo así, esa es la, la gran anécdota de Rincón.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 que la fe los va a salvar. Hoy decía Pedro Sarmiento que siempre se asocia a Rincón solamente con ese gol que hizo en ese Mundial, pero que aparte de ese gol era una gran persona, era un gran señor, era un gran compañero dentro de esa familia que formó Francisco Pacho Maturana en la Selección Colombia de 1990. Y yo creo que no solamente es ese gol, los que hizo en Corinthians, donde fue el mejor jugador de la tierra de los tricampeones, de, de ma, los pentacampeones, pentacampeones del ¿Tricampeones? mundo, ¿Tricampeones? sí señor. Oh, oh pentacampeones <risa> del <do risa> mundo. En, en, esa tierra, ver, en esa tierra, en esa tierra, fue reconocido. <risa> como uno de los grandes y, y en Brasil, que lo reconozcan a uno en el fútbol como un grande, es porque es mucho más que un grande. Y Freddy Rincón es un ídolo también en Brasil, rechazado por Sudaca y por Negro en el Real Madrid. Y contaba alguien por ahí una anécdota, que cuando estaba en Brasil, el señor Florentino Pérez mandó un emisario para que llevara al Real Madrid el mejor jugador, que hubiese en Brasil. Y le dijeron, aquí lo tuvimos y lo echamos por negro. Freddy Rincón es actualmente el mejor hombre de Brasil, que hay en el fútbol de Brasil. Un hombre grande, inolvidable, lamentablemente un malhadado accidente nos lo quita en una edad donde todavía podía aportar mucho más, donde todavía podía dar mucho más, pero la vida debe continuar. Eso sí, Freddy Rincón nunca podrá entrar al cuarto del olvido. De acuerdo, Luciano. Don Gustavo, buenas noches, bienvenido al debate. Hola, don Rafa Gol, le doy gracias a Dios por todo. Pues hombre, Freddy Rincón no solamente era un gran futbolista, era un verdadero atleta, con esa fibra, con ese biotipo, con esa fibra 2B, como diría el mister, y con ese biotipo, era un tipo privilegiado, privilegiado, y por eso con esa zancada larga sacaba a cualquier jugador de camino. Y hombre, eh, todos nos eh, centramos en ese gol que le hizo Alemania, pero yo también celebré a rabiar ese primer gol que le hicimos a la Argentina con el 5-0. ¿Ah? Allá qué? hizo dos goles. Porque ese fue un verdadero golazo, el que abrió el camino de la victoria, sí. porque yo recuerdo que hasta el minuto 8 la figura era Oscar Córdoba, sacando ahí eh, remates de los argentinos. Pero después ya cuando vino ese gol... De Freddy Rincón, allá en el 5-0, aquel 5 de septiembre de 1993, ya empezó a darle claridad a ese partido en el cual goleamos por primera vez a la Argentina en una, en, en una eliminatoria. Así que Freddy Rincón está en el, en el, ¿qué? En el sitio de los, grandes, de los grandes como un verdadero representante nuestro y infortunadamente, pues no merecía morir de esa manera, pero la vida es así. ¿Mm? Que se fuera eh, en un accidente mmm, absurdo en las carreteras de Cali, del, del Valle. Bueno, ¿quién era el cuarto hombre? ¿Por qué no aparece el cuarto hombre? Y un quinto, para que hay más. Esperamos que esta semana empiecen a descifrar ese enigma. ¿De quién conducía el carro? Porque, ¿vale? ¿Quién echar la culpa a Freddy y él iba adelante, va a la derecha? ¿Quién iba al timón? Eso lo tiene que investigar la Fiscalía. En la mesa de la polémica del debate, Augusto Velosa, el cirujano de comentarios. Cirujano, buenas noches. Buenas noches, Rafa Gol, compañeros televidentes, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Indudablemente que llega a engrosar ese equipo celestial de jugadores de Selección Colombia como Carepa Gaviria, como Andrés Escobar, por supuesto, como eh, Miguel Calero, como Palomosa, eh, eh, Surriaga... Surriaga. Y hombre, en el Real Madrid, por ejemplo, recordamos cuando, cuando, cuando Maturana, como lo dijo esta semana, Maturana le dice a, a la gente del Real Madrid que el hombre ideal para, re, para, para reforzar el Real Madrid es Freddy Rincón, no se lo dice a Valdano y se lo llevan allá, que lo recomienda es Maturana. Pero hombre, ese es el primer jugador que sufre realmente el tema del racismo, apenas pudo jugar 21, gol, 21 partidos y hace un gol, y, y, y sufrió demasiado con la presión de la tribuna. Y lo otro que… Eh, lo de Brasil, no de Brasil, es que lo quería, y lo dijo en estos días Jaro Lozano, lo querían nacionalizar en Brasil para representar a ese país la potencia número uno del mundo para, para, para reforzar la, la, cana, la canariña, como dicen allá. Así pues, entonces, que es un tema, imagínense, de, de palabras mayores que un colombiano fuera a reforzar… Pero en solo 13 de, de titular, 13 partidos de titular en los demás… Entró sí. por ahí minutos. Yo hay un tema curioso, en el clásico entre el Deportivo Cali y el América de Cali, allá en Cali, los dos jugadores que llevan el número 19, que era el que vestió siempre Freddy Rincón, son los que hacen los goles del América y del Deportivo Cali, Teo y Adrián Ramos, ¿no? algo curioso realmente. Qué porque, coincidencia, sí. Qué coincidencia, los dos jugadores que se colocaron la número 19 son los que hacen los goles para el 1-1, mi estimado Rafa Gómez. Bueno. Saludos a Juan Diego Arroyave, también a la mesa de la polémica, del debate. Usted también tiene el corazón arrugadísimo. Pero mucho, Rafa. Buenas noches a todos. Un saludo especial. Sí, bastante. Porque conocimos a Freddy Rincón cuando éramos reporteros y me tocó varias veces hacerle entrevistas cuando empezaba en Santa Fe. En ese equipo que mencionaba el técnico Jorge Luis Pinto, en el homenaje que le hacía a, al jugador, eh, precisamente nos tocó hacer vestuario. En esa época estamos de, de reporteros y entrevistamos varias veces a Freddy Rincón. Siempre amable, un poco corto de palabra al principio, pero después fue precisamente la madurez que le da, que da el fútbol, le fue dando ese plus para que fuera soltando y fuera ya más asequible. Lo que más recordamos, sí, el gol frente a Alemania en Italia 90, pero yo creo que eh, de los goles que más disfrutamos, y personalmente lo digo, fue ese primer gol frente a Argentina en el 5 a 0. Los dos goles de Freddy Rincón frente a Argentina, ese 5 a 0, tal vez fue de lo que más disfrutamos de él, porque vimos a un Freddy Rincón en una gran dimensión y donde mostraba para el mundo una gran, una gran revelación para el fútbol. De todas maneras, de verdad, es una pérdida lamentable para el fútbol colombiano, es una pérdida de una figura, de un ícono, de un hombre que dejó en alto los colores de nuestro país en materia futbolística y que siempre que se hablaba de los referentes de la Selección Colombia muchas veces, a veces se ignora. no se habla ni del pie de derrama, se hablaba de Freddy Rincón, de todo lo que hizo, por todo lo que entregó y por todo lo que hizo por nuestro país. De verdad que sí, pasen la tumba de este gran hombre y que ojalá todo se esclarezca para que el mundo del fútbol sepa la verdad de todo lo que ocurrió con esta estrella y con este ídolo que se nos ha ido, Freddy Rincón. Gracias, Juan Diego. Esta noche tenemos invitado acá en la mesa de la polémica del debate a un hombre que estuvo también muy cerca a Freddy Rincón, porque él narró los Mundiales del 90, 94, 98. Estuvo como un hombre muy allegado a la selección, ayudando espiritualmente a la selección a los jugadores. Narró en Caracol, en RCN, muy conocido, el Mundialista Sergio Ramírez. Le damos la bienvenida mundialista, buenas noches, bienvenido al debate. Y cuéntenos su experiencia con Rincón al lado de la Selección Colombia. Gracias, Rafa Gómez y a este extraordinario de equipo de, de, de fútbol, eh, con Juan Diego, con eh, eh, Gustavo, Luciano y, y Augusto. La verdad que, y por supuesto, pues con, eh, con tu presencia. Eh, lo de Rincón es de, de, de obligatorio tránsito, evidentemente eh, que Rincón eh, marcó una época extraordinaria en el fútbol colombiano. Eh, hay cosas que no se conocen, cosas que de pronto el jugador de fútbol siempre aparece en la prensa con eh, cómo jugó, por qué jugó, si jugó mal, jugó bien, pero hay cosas detrás de todo esto que me tocó, como pastor que fui de Freddy Rincón y pastor de la selección Colombia, porque esta selección no solamente usted la veía ganar, ¿no? La selección del pibe, la selección de, de Freddy, de Leonel, la selección dirigida por Pacho Maturana y por eh, Bolillo Gómez. Esta, esta selección, pues evidentemente, no solamente era la calidad que tenían en el fútbol, sino que era una selección que espiritualmente era muy sólida. Y yo era el encargado con la anuencia de Pacho y de Bolillo de esa fortaleza espiritual. Entre otras cosas, pues, eh, claramente eh, había ahí muchas dificultades. el caso de Freddy, que tocaba nivelarlo, y hay una anécdota de un hermano de él que eh, estuvo en la droga, Ignacio, eh, muerto en la droga completamente, y era, era uno de los problemas de él. Tenía otros problemas eh, sentimentales, no, no le fue bien el amor, pero ese problema de, de Ignacio porque Ignacio fue el padre de ellos. Freddy fue huérfano de cinco años. Entonces, Ignacio tenía como 16 años, por ahí me imagino que vendiendo allá en Buenaventura pescado o algo, rebuscaba la, el dinero para la comida y fue su padre. E Ignacio cae en la droga allá, siendo Freddy una estrella del fútbol eh, colombiano y esto tenía a Freddy que no, no lo dejaba tranquilo. Eh, tanto que pensaba, no, decía que no, no quería jugar, no tenía libertad para jugar. Entonces, hicimos un pacto en Asunción, Paraguay, un pacto de caballeros, de que eh, yo me traía a, a Ignacio a Barranquilla y él se quitaba de la cabeza el problema. Sí, estaba en el bar del Hotel Campo de Golfo, algo así, de, de Asunción, Paraguay. A las dos y media de la mañana siendo el partido de eliminatoria ese día, la que no iba a jugar entonces yo lo convencí de que jugara la acompañé a la habitación, oré por él eh, durmió en el piso porque ni siquiera la cama en el piso cayó, tenía unos tragos y eh, ganó Colombia 1-0 con gol de Fred Rincón vinimos a Barranquilla trajo a Ignacio a Barranquilla lo tuvo un año en Barranquilla y salió de la droga entonces eh, eh, ahí salió se, de la droga Ignacio? Sí, salió de la droga Ignacio, Ignacio claro. Esa, eh, ahí se forjó una amistad bien profunda, una amistad que él quería que yo viviera en San Pablo, allá cuando estaba jugando con, Corinthians. con el Corinthians, pero yo pues tengo mis mi negocios, mis cosas aquí en Colombia, no, no podía estar allá. Sin embargo, yo pasé por San Pablo y varias veces, de, cruzando hacia, hacia Buenos Aires, y teníamos constante comunicación ahora tenía como dos tres años no verlo pero esa historia de Rincón un hombre que hay que conocerlo no o se preocupado por su hermano previo a un partido de eliminatoria es decir esa sensibilidad esa era un hombre profundamente espiritual además convertido a Dios es decir, de pronto el hombre tiene situaciones de tentaciones y cosas una, una figura de esta mucho más no y no se le puede pedir una perfección a un hombre, eh, una celebridad de esta naturaleza. Rincón era un hombre, eh, aparte de, de ser una figura, un hombre muy, muy, de un corazón muy especial. Es lo que, re, lo que recuerdo él. Lo que recuerdo ¿Cómo salió él. Ignacio de la droga? Para que la gente sepa. Eh, ¿Se puede salir o no de la droga? Claro que sí. A Ignacio lo tuvimos en una finca que teníamos en Barranquín, en la costa. Una finca con varios drogadictos. Eh, desintoxicando con mucha fruta, especialmente con la, la sandía o la patilla, eh, botando la droga de la sangre, y luego con, con, con, con Dios, ¿no? con Jesucristo, que es definitivamente el que puede con todo eso. Él recibió a Cristo en el corazón, él cambió completamente, lo acabo de ver en Cali, y su vida fue otra a partir de allí. Entonces, Freddy resurge ya, ahí es cuando él va eh, cuando gana la, la Copa Mundial de Clubes del año 2000, ahí es cuando él comienza esa figuración importante porque ya ese problema se arregló, el de Ignacio. Es un milagro impresionante. Yo me acabo, acabo de venir de Cali, eh, ayer estuvimos con, en el Cepelio Bell, pero todo el mundo recordaba ese Freddy, y estaba Ignacio, Ignacio recordaba este asunto de la, de la droga, y le agradecía al hermano que no obstante ser una figura, porque otro se olvida, ya, se olvida y se olvidó. Eh, agradecía que su hermano, siendo una figura, se acordase de él, de, de sacarlo de, de, de, un, de, un, de un lío de muerte, ¿no? Como es la droga, la droga, es un infierno. Entonces, Freddy resucita, respira, y qué coincidencia que hoy es día de resurrección. O sea, los que, los que parten en Cristo no mueren y Hoy es un día de resurrección y como decía Augusto, 19 Teo y 19 Adrián Ramos hacen los goles en el Cali. Eh, ayer llovió en Cali, ayer fue un día taciturno, gris, triste en la ciudad de Cali, eh, pero también un día de, de victoria porque este hombre tenía a Cristo en el corazón. Sergio, y tenía que tener la palabra sembrada para haberle mandado el Salmo 91 a sus amigos el mismo día que… Eh, hubo la, el accidente. Le, el, el Salmo 91. Él les mandó el Salmo 91, el que dice, el que habita al abrigo la, del Altísimo morará, morará a la sombra, sombra, sombra de los sí. Eso no lo hace cualquiera. No, es que yo siempre digo, Dios da una oportunidad. Sí, no somos perfectos, aquí nadie es perfecto. Podemos cometer errores. Pero Dios te da un espacio. Entonces ahí, en esos dos días que estuvo en estado de coma, ya no había título, no había la Copa Mundial de Clubes, mm. ahí no había la Selección Colombia, el gol de Alemania, contra Alemania, nada de eso existía. Ahí era él frente a Dios. Entonces, frente a Dios, él recapitula, yo estoy orando bastante por él. Entonces, ahí entiende, porque el hombre espiritual nunca muere ni nunca está inactivo. Así el exterior, como dice el apóstol Pablo, el hombre exterior se va gastando, ya, pero el interior se fortalece. Entonces, ese hombre exterior estaba quebrado por un accidente, de manera definitiva, pero el hombre interior no. Entonces, el hombre interior estaba batallando por la salvación, internamente, orando, recordando los momentos que, por ejemplo, el 5 a 0, el 5 a 0 yo me tardé, yo transmití ese partido por Caracol, me tardé, entonces el 5 a 0 estaba desesperado porque no había llegado yo a orar. Y, y Bolillo estaba en un, un estado de nervios impresionante, temblando en la habitación, porque habíamos tenido, diga usted, 3 mil argentinos, gritando afuera del hotel toda la noche y casi nadie durmió entonces ese día me esperó él con muchas ansias para orar y subimos oramos con todo el grupo en el 5 a 0 entonces todas esas cosas que pasaron los, las oraciones que hicimos en todas las eliminatorias porque yo era el pastor yo narraba el partido pero antes del partido yo tenía una hora en el hotel ordenada por Pacho Maturana para refrescar al equipo limpiarlo espiritualmente Luego íbamos al estadio tenía 20 minutos en el estadio. Y únicamente, ahí no entraba nadie más, nadie de la prensa colombiana. Solamente yo, por la misericordia de Dios, tenía acceso a ese camerino. Y ahí hacíamos un toque final. Orábamos, levantábamos los brazos, adorábamos y salía el equipo con todo. Esas cosas, yo pienso, que él las recordó en esa cama del, del hospital en Banaco, en, en Cali, en el momento que estaba frente a la situación definitiva de cada hombre en esta vida que frente a, a irse de este mundo ¿no? y abrazar la causa a ir a un mundo eterno donde no hay muerte dice la Biblia no hay llanto no hay dolor no, no hay sufrimiento pero el desprendimiento de esta vida duele deja cosas familias entonces ahí frente a eso yo pienso que Rincón meditó internamente eh, reflexionó y alcanzó la salvación. Bueno, muchas gracias Sergio. Eh, voy hasta pausa comercial, ya regreso con ustedes. Y volvemos al Atanasio. A ver, el partido sigue 0-0, cero cero, cero. Cero, Medellín 0-Unión. Cero, y seguimos con Donel King a un video en directo. Pausa y regresamos. Permiso. Retornamos al superdebate, vamos al Atanasio, don Elkin Lavó. ¿El partido cómo va? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto falta, Elkin? 76 minutos, don Rafa Gol, 76 minutos de este compromiso donde se acaba de salvar el equipo Unión Magdalena. Un remate de Jan Pineda desde la izquierda, mano cambiada, el arquero del equipo visitante salva la acción de gol. A esta hora Medellín no encuentra el camino, me parece que hay un causante. Se llama Julio Avelino Comezaña porque ha sacado hace más o menos 10, 12 minutos a don Brian Castrillón, el hombre que le estaba haciendo el partido por los costados a Independiente Medellín. Ha sacado a Brian Castrillón y ha ingresado a don Juan Manuel Cuesta. Me parece que Medellín ha perdido un poco en la parte ofensiva, reiteramos, por la salida de este jugador. El fútbol es injusto porque sigue llegando Independiente Medellín, pero no ha podido anotar. Algún mérito debe tener el rival resguardándose en territorio defensivo la famosa táctica Murciélago, diez hombres en defensa y no ha podido este Independiente Medellín. Y ya entra en el desespero el equipo rojo de Antioquia. Reiteramos, solamente un cambio ha hecho el equipo rojo. Salió Castellón, ingresó Juan Manuel Cuesta, unió Magdalena, hizo dos cambios. Más por tema de quemar tiempo que otra cosa. ¿Qué es lo que ha hecho a esta hora el equipo rival? Aquí se acerca Independiente Medellín. Jean Pineda con Andrés Ricaute, Ricaute importante en el segundo tiempo, el cabezazo de Adriana Regui y el balón sale desviado. Cero por 0, minuto 78 a esta hora entre medallo y un escueto rival Unión Magdalena. Bueno, faltan 12 minutos, mala decisión. Entonces, para culminar el primer el tiempo, tiempo de Medellín, dos goles. ya lo demostró que en el minuto 90 más Así. 3 más 4 hace goles. <risa> Espero que sí. Bueno, hablemos de Nacional, porque hoy Nacional cayó frente al equipo de Águilas, el equipo de Leonel de Jesús, Álvarez, Zuleta, le ganó a Nacional Bruceo, gol de penal de Cristian Camilo Marrugo. Nacional jugó bien, jugó regular, mal. ¿Usted cómo lo analiza, señor González? Peor no puede jugar, la peor presentación que ha hecho este año. Y independiente de que gane, pierda o empate... Lo que yo no entiendo es como gente que pide a, a, a voz en cuello a través de sus amigotes, oportunidades, y eso ya lo he visto en un montón de jugadores, le, le dan la oportunidad de un partido donde pueden demostrar lo valioso que son y no lo demuestran. Estoy hablando específicamente de Jason Guzmán, estoy hablando de Palacio, estoy hablando de Fori, gente que… Quieren oportunidades que son de la confianza del técnico y no aprovechan las oportunidades. Jugó muy mal, desapacible, displicentemente. Jugó tan mal que ya mucha gente estaba festejando y ya lo bajaron del primer puesto. El nuevo líder es Millonarios, porque Millonarios va a golear a Pereira. Pero la, las aguas van todas por el mismo cauce, todas por el mismo cauce. Perdió Millonarios, perdió Tolima y perdió Nacional, pero el problema de Millonarios y Nacional no es mi problema, mi problema es Nacional, que peor, jugar peor hoy pues sí, sería ya la tapa del congolo. Y, y repito, lamento profundamente que muchachos que piden oportunidades, que hacen mala cara porque no tienen chico, le dan el chico, le dan la oportunidad y la tiran toda por la borda. ...específicamente Jason Guzmán... ...que hace rato que no aparece como titular... ...hoy lo fue y que aportó nada... ...y perdió miserablemente... ...muy, muy poco aportó... ...perdió miserablemente... Sí, pero, ...y los viejos eh, como yo, Harlan, como Perlaza... ...tampoco yo, tuvieron la yo capacidad... Lo que, yo lo ...de que, conducir el equipo a ...yo lo puerto. que no entiendo es... ...yo le di simplemente a usted una información y le dije... ...si sí, Millonarios... ...le gana al Deportivo Pereira... ...pasaría a ser el líder... ¿Y qué contestó usted con ese agrandamiento? Ah, no, eso es lo mismo no, ser, ser es que, primero es que, que octavo, eso no me importa. Es y es ahora está sacando pecho es que, no, porque Nacional, no, efectivamente, no, es líder porque perdió Millonarios no, y eso perdió es el una Deportes de Lima. Entonces, eso es una Nacional dio papaya y no la aprovecharon. Como de, Sergio, como decimos en Curramba, tengo la boca rajada de decir <risa> que no hemos ganado nada. Pero como te vi Pero, tan contento no, y con esa alegría, no, no eso es lo que estoy no, recordando. los millonarios, vea ¡Aplaudiendo! No, no, no. ¿Eso, es no, para, para mí, eso es lo que estoy recordando. Para mí no es lo mismo ser primero que octavo. Para mí no es lo mismo ser primero Mas, que octavo. Y Sergio, como este programa, le estoy hablando a Sergio Ramírez, el mundialista, como este programa lo ven en Barranquilla... Yo una vez también critiqué a, a Viera, porque el concepto, de Viera, el, el concepto de Viera es de una persona que no, como, como que no tiene aspiraciones. Cuando dijo, es que no, es, nosotros estamos enseñados a clasificar hasta de octavo, y, sí, pero, ¿Y sido pero a mí no me gusta, no, al menos en mi caso, mi, al menos en mi caso, me gustaría clasificar primero. Porque el octavo está en duda. Mira que en el, en el semestre pasado Medellín tenía 25 puntos y tuvo posibilidad de clasificar. Pero no puedes depender de la última fecha. Entonces, a mí no me gusta depender de la última fecha. Por eso, el concepto de Viera, y sé que nos están viendo en Barranquilla, porque ahora que estuvimos en el partido de la Selección Colombia, mucha gente nos abordó. Entonces, olvídese que no es lo mismo ser primero que octavo. Ese es un concepto conformista. Bueno, es un concepto real. ¿Cuántos equipos han llegado de Colero y son campeones? ¿Cuántos Así. equipos han llegado de Colero y fue son campeones? Pasto, Tolima, ah, pero Medellín, es otra cosa. Medellín sí, Colonel sí, fue campeón sí, y clasificó a la Sí, Pero no es bueno. ¿Qué están hablando? No es bueno. ¿Qué están hablando? No es bueno. Ah, ah es bueno. pues que, se, que para vos sea bueno o sea malo. Ah, es que sí. yo estoy hablando de, de, de, de, de cómo se clasifica, es de clasificar. Y el octavo y el primero tienen los mismos derechos. La, Pero como te vi tan contento a vos y tus corifeos haciendo la ola porque iba a ser líder millonarios. Eso es lo que quiero recordar. No, te vi pa. tan feliz festejando la derrota de Nacional y el liderato de Millonarios. Eso es lo que yo te quiero recordar. Pues adivina, que adivin adivinaste mi felicidad. Cobre. Parece que estamos transmitiendo en sitios diferentes por ahora que, por las plataformas que uno puede transmitir. Bueno, entonces, no. No parece, bueno, Rafa. Eh, Escucho habla. el concepto Bien. de gusto. Bueno, estoy allá en Río Negro, Rafa, y realmente hay una diferencia entre el titular y el suplente. Eso es impajaritable. Hay una distancia total. Claro. Y esos pelados del Atlético, estoy de acuerdo, no aprovechan uh -huh. la, la, la posibilidad de, de mostrarse de consolidarse, de decirle, profe, mire yo tengo la posibilidad de ser titular nada de nada, jugaron muy mal y, y, y en el rueda de prensa le decía yo a, al técnico, no solamente la falta de actitud de los jugadores, sino el sistema me parece que el sistema, un 4-2 radical donde Baldomero no colaboró subiendo a ser jugador de dos áreas se quedó ahí pegado a Alex Mejía y no tenía Alex, eh, el jugador Harlan Barrera con quien dialogar para la creación del equipo en el medio campo, muy mal jugó el equipo atlético nacional y justo ganador un equipo que, lo decía Leonel, hombre, así juego casi todos los partidos, pero hoy están más concentraditos y ganamos, pero así juego todos los partidos decía claro. Leonel Álvarez, no, vamos a ver no, pues vos le dijiste que hay una lección táctico, técnico, estratégica de coberturas, que, que, que de es coberturas un, que es un de manual para todos sí, los técnicos, de coberturas, que muy Arrigo bien Saki, que no, Saki, que que todos bien, los técnicos vengan bien. a mirar ¿Cuál esa técnico estaba la pregunta con felicidad y todo? Le facilitó todo para el no, pero también uno tiene que analizar bah, el rival, viejo. Bah, ¿Y, no el rival, tiene y nada. Y el, y el no río negro, nada y el río negro. El le tapó todos los pases bah, gol, pues, las facilidades no, pues, de creación. Pues qué problema taparle a la creación amarró, a Guzmán. Lo amarró. Qué, la, ¿qué la, problema taparle a Guzmán la creación. En fin, de todas maneras. Nacional estuvo nublado todo el juego, hombre. Pero también hay que analizar el rival, lo que quiero decir, hermano. Bueno, vamos a ver, Juan Diego Arroyado. No, es que la óptica de, de análisis de este partido es más por el lado de Nacional, porque es que Nacional es el líder del torneo y en el juego demuestra otras cosas. Hoy es un Nacional totalmente desconocido, hoy es un Nacional que no, no mostró absolutamente nada. Un equipo que, que en lo individual muy poco y en lo colectivo ni hablar. Jugadores eh, eh, que piden oportunidad, jugadores que están buscando figurar en este equipo y, y no, no, no, no aprovecharon, no aprovecharon. Y creo que ya es hora de ir mirando Plazos vencidos en algunos jugadores. Y uno de ellos va encabezando lista. Se llama Jason Guzmán. No estoy de acuerdo Porque con eso, hace tampoco. mucho rato no, no camina, le dan oportunidad, juega y no aparece, no figura. hay muy poco lo que figura. Y en este Nacional tiene que ser jugadores de, de nivel, tiene que tener hoy, tiene que tener presente. Y de eso se contagió el rifle Andrade. Mire que con, con Harland, con la llegada de Giovanni Moreno, Giovanni que ha levantado su nivel. Al, le tocó al rifle que venía ahí como que sí como que no también arrancar y unirse a esa a ese a hacer ese tridente entonces los, si los suplentes tienen su oportunidad y necesitan o deben mostrar también que el técnico los tenga en cuenta para ese para ese juego entonces deben mostrar en un partido como el de hoy haber demostrado de que estaban para que el técnico lo tuviera en cuenta. No, no mostraron absolutamente nada. No pasó absolutamente nada con, con este Nacional hoy. No figuró su, jugadores que se esperaba mucho de ellos nada. Me parece que se aceleró lo de Baldomero Perlaza. Pero Baldomero su jefe Perlaza no apoyó, viene, su jefe viene no de muy tarde. De, oiga, no hay mi jefe, Su jefe señor. acaba de usted que, no es mi jefe. que usted dijo no, señor. con Jason Guzmán. No, no, no, porque muchacho, el, el, el jefe él dirá, no dirá, no. dirá que Jason Guzmán es un crack. Pues en Estoy... este momento no está en nivel para... No, lo que, es que usted Atlético pensó Nacional. Que, su, y, y si usted se parecido, que su jefe lo iba a apoyar y no lo hubo apoyo. No, es no, no, muy no. distinto no, no. que el tipo no esté en nivel en este momento a decir que es malo, porque él demostró que es bueno. Claro que... ¿Acaso Junior no lo disputó con Atlético Nacional? ¿Acaso no puso un billetal por llevárselo porque es la gran figura de Envigado? Entonces puede que el momento del no... Figura es bueno. de Envigado. Porque hoy... Figura hoy, de Envigado. No, fue, no, no, fue no fue figura nada de bueno. Nacional. Por eso, jugador, ¿qué le puede decir? Es que ese cuentecito, fulanita ese es el jugador para Nacional. Eso es muy fácil. Eso vale. es muy fácil. Ese es el jugador para Nacional. ¿Qué tal que alguien diga algún día, el gordo Rollave no es comentarista para Rafa Gol? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Uh, Te pues pregunto. hombre, uno no es dulcecito para nadie, para mucha gente. Y mucha gente dirá, ah, dirá pero eso. Poniéndolo no. en esos términos. Yo digo, yo, yo, ¿qué yo, yo digo eso. ¿Qué sí? pensará? No. ¿Otro, otros pensarán los eso. Otros no lo pensarán. De el 9 de Nacional mm. al que ustedes descalifica todos los días. ¿Qué pensará? Mm. Ahora sí es importante la familia. Es importante los que están afuera. Yo no estoy ah. hablando de familia. Es que Jason Guzmán ha demostrado calidad. El 9 de Nacional lleva tres años sin demostrar calidad. La calidad que tuvo para hacer los golcitos que mm. hizo y... hace rato. Que la perdió. Y te recuerdo que al que vos descalificas es uno de los goleadores históricos Nada, de Atlético no, qué Nacional. Honor, qué honor, tan berraco, ¿no? Sí, 90 no, goles. A con, ver, con eso no va a estar toda la 90 vida. Goles. Con eso va a estar toda la vida en Atlético Nacional con los 90 goles. Cuando tenga 500 años. Y esté gordo, y esté pesado, y no pueda jugar fútbol No, pero tiene 90 goles, dejémoslo Y paguémosle salario y tengámoslo ahí como, pero, como reliquia del equipo Pero usted viene mucho jugador y hoy nada de nada Y decía que no le dan oportunidad, que lo tienen olvidado Que lo que era la salvación en ese puesto del bueno, jugador que usted ataca segundo, tanto no. Tomás Ángel, ¿qué pasó con Tomás hoy? Absolutamente entró nada dos Otro que le dieron oportunidad entró y Entró no dos minutos nada. y corrió más que no. Rugger y Blanco en Entonces, dos minutos, minutos corrió más que el señor Ruggeri o sea, Blanco. A Ruggeri le fue mal hoy, como le fue mal a Jason Guzmán. Es que fueron muchos y les dan la oportunidad y no pasa nada con ellos. Entonces, hoy, vea, hoy entró, no, me alegró que volvió Álvaro Angulo. Se entraron a la moña a Vanguero y entró Angulo, eh, entró este muchacho Mantilla, pero desconectado. Y Mantilla, que no siente la marca, fue allá, se metió en el área, Tira un planchazo penálico, tira ¿no? penal y creo Nacional Partido. Esta pausa y regresamos con ustedes. Permiso. Rafa equipo, siempre la jugada. Para nutrir tu mundo con energía y sabor, toma avena y leche saborizada frescolanta. Encuéntralos en los Mercolanta más cercanos o almacenes de cadena. Colanta sabe más, sabe a campo. Bueno, le tenemos una invitación muy especial para que visiten los parques de Confenalco Antioquia. En Semana Santa van a estar abiertos toda la semana para que aprovechen esos días que tienen a los niños en casa y no salen y no saben a dónde llevarlos también por el mes de la niñez. Habrá actividades especiales en los parques. Ingreso con descuento para afiliados a Confenalco. Si quieres saber más, llama a este número. 444-7110. 444-7110 de Confenalco, Antioquia. Voy al Atanasio Girardot. No termina todavía el partido. Medellín, Unión Hasta Magdalena 0-0. No Don Elkin, no la voz. Bueno, don Rafa Gol, cinco minutos de adición de este compromiso entre el conjunto deportivo independiente Medellín y Unión Magdalena. Esto es increíble. Casi vacunan al equipo rojo de Antioquia. Minuto ochenta y siete. La única opción que ha tenido el rival que en los últimos minutos se ha dedicado más a, a quemar tiempo, a hacer teatro por parte de los jugadores. Casi vacunan al equipo rojo de Antioquia. Una sola opción del equipo rival. Salvo Luis Hermey Vázquez. Estamos en el tiempo de reposición a esta hora. Quedan tres minutos y lo dicho. Magdalena último del campeonato le roba a esta hora un punto al conjunto deportivo independiente medellín. No, ha sido buena noche y buen día para los equipos nuestros. Porque Nacional eh, pierde ante el 16 del fútbol colombiano. Y el conjunto independiente medellín a esta hora empata ante el último del campeonato. Quedan dos minutos. Seguiremos informando, señores, y en un momento tendremos a los hinchas de corazón. Bueno, muy bien, Don Elkin, la voy a esta hora. Ya tenemos los resultados de la jornada parcialmente. Aquí están los resultados. Luciano. Santa Fe 0, Petrolera 1. 11 Caldas 1, Cortuluá 0. Ay, qué bien, Nachito Martán. Deportes Tolima 0, Deportivo Pasto 1, La Equidad 1, Jaguares 0, Junior 2, Bucaramanga 0. Águilas 1, Atlético Nacional 0, Deportivo Pereira 1, Millonario 0, ¿Mm? América 1, Deportivo Cali 1, a esta hora 0-0, Unión Magdalena Independiente Medellín uh -huh. y Patriotas Envigado juegan mañana. A las 7 y 40 de la noche en Tunja. Bueno, la tabla de posiciones va de la siguiente manera. Creo que. Los que ocho de Colombia. Le voy a decir quiénes son los ocho de Colombia. Juan Diego. Primer lugar, Atlético Nacional con 33 puntos. Segundo, Deportes Tolima con 32. Tercero, Millonarios, 32. Luego está Independiente Medellín con 26. 27. Me 27 con este punto sí señor luego está Junior con 26 11 caldas en la sexta posición con 24 también está Atlético Bucaramanga en esa posición con 24 octava posición Envigado con 23 bueno novena a, a noveno Alianza Petrolera 23 décimo Equidad 22 luego Santa Fe 22 puesto 12 Jaguares 20 13 Pereira 19 14, América 19, 15, Deportivo Pasto 18, 16, Águilas Doradas con 10. Bueno, tenemos la próxima fecha, se jugará Exacto. de la siguiente manera. A ver, Mundialista, eh, ¿se alcanza a ver o no? Sí, uh, Bucaramanga contra el Independiente Medellín. Y luego viene Nacional contra Once Caldas. Y ahí tenemos a uh, Unión, unión, uh, de... unión Magdalena contra Junior de Barranquilla. Clásico de la costa. Y tenemos ahí a, Envigado. A, a, Envigado. al Deportivo Pereira contra Envigado. Envigado. Envigado. Y luego Nacional No, no Cali, Cali. Cali, Cali. No, Perdón, Cali, perdón. Me confundí por verde. Cali Águilas. Cali, Águilas Cali, Cali, Águilas Doradas. ...sí... Bueno, y siguen más partidos, a ver. ...Jaguares... ¿Listó? Jaguares contra América, Millonario recibe a Independiente Santa Fe, el clásico capitalino. Alianza Petrolera juega con Deportes Tolima, Cortuloa con la equidad. Deportivo Pasto, compatriotas. Bueno, sacamos las conclusiones... Ya terminó el partido se en el, el partido. Y Saquemos las conclusiones de Nacional hoy frente al equipo de Águilas. Peor no se pudo jugar. Peor no se pudo jugar. Y el resultado lo dice todo. Pero que ni se cree Águilas que va a ser campeón ni que Nacional perdió toda posibilidad por esta derrota. El triunfo fue merecido por parte de Águilas porque el primer tiempo fue superior... En juego y en llegadas tuvo tres posibilidades de gol, dos muy claras que sacó el arquero Aldair Quintana, así que merecido el triunfo del equipo de Águilas. Y en el tema de rotación le queda una lección al arquero Herrera. No es bueno rotar básicamente medio equipo, ¿no? día uno por partido, día uno, ir rotando, ir descansando, ir nivelando las cargas de desgaste físico. Va tomando algunas, con, algunos conceptos referentes a jugadores que estén en nivel y quienes no, para lo que viene en Atlético Nacional. para este partido, para el olvido, lo que ha pasado en Río Negro. Bueno, y a esta hora eh, la pregunta de Todos Unidos por Antioquia es cuántos, eh, no, de dónde era Fred Rincón y con qué número jugaba Fred Rincón en la selección Colombia. Esa es la pregunta y la respuesta la tiene aquí. La respuesta a esta hora la tiene Luis Eduardo López, que es narrador de Winners por más. Bienvenido, Luis Celo, ¿y cuál es la respuesta? Tafagón Linares, el que primero me puso a narrar, le mando un abrazo, ¿sabe cuál es la respuesta? El número 19, jugaba con el 19 y de Buenaventura, es Bonaverense. Un abrazo muy especial para todos muchachos, eh, saludos, los quiero mucho, Rafita. Esta, esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia, la pregunta de Don Freddy Rincón. Usted y yo estamos muy pequeñitos cuando Freddy Rincón marcó ese gol uh -huh. de 1990, yo me abracé con mi papá que en el cielo está como el suyo, me imagino que ha sido de esos goles que usted diga, eh, qué bueno yo haber narrado ese gol también. Sí, la verdad sí, pero ahora nadie lo hubiera narrado como lo narraron ellos. Vinasco, la rompieron, la verdad, la rompieron. Vinasco, Perea, Jairo Aristizábal. Pacheque, también Pache, narró. hay un montón de relatos. Pues Víctor Hugo Morales, vi por ahí, hay muy buenos relatos de ese gol, muy buenos. Y don Rafa Golinares, el mejor gol de Colombia. ¡Rafa Golinares! Un abrazo, Rafita. Eduardo, ¿cómo vas en Bogotá? Excelente. Bien. muy bien. Los veo mucho. Sí. Los veo mucho. Me encanta. Usted pide un domicilio y nos ve. Así es. ¿Cierto? Así es. Ve, dale cambio a Rafagol y a los muchachos. Señores y señores, con ustedes, don Rafagol Linares. Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo López. Y vamos con números del 1 al 181, Luciano. 40. El número 40 para Alba Vélez, vive en San José. Cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres. La respuesta, jugó con el número 19 y Buenaventura. La respuesta es correcta, Gustavo. El número 19 con el que jugaba el Coloso de Buenaventura. Fabio Duque vive en el barrio San Antonio de Prado. Dos personas están viendo el programa en este momento, un hombre y una mujer. Respuesta, jugó con el 19 San Buenaventura. De, de Buenaventura. Muy bien, correcto. A ver, cirujano, un número. La edad de, de la voz, 59. La edad de la voz para Lina sí, Marcela bien. Vélez. Lina Marcela Vélez vive Él Estaba chiquitico en el barrio Freddy. El Poblado. Cinco personas en el programa, no dos nacido. hombres, tres mujeres. Y la respuesta, eh, número 19, Buenaventura. Correcto. A ver, Juan. El 102. El número 102 para otra dama, María Eugenia Muñoz. Vive en el municipio de Itagüí. Seis personas en el programa, tres hombres, tres mujeres. Número 19, la respuesta es correcta, Buenaventura. Bien, bien, bien, ahí están los ganadores. Eh, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? A ver, le, le damos un cambio a la voz. ¿Cómo terminó el partido, don Elkin, la voz? Dale, la voz, lo escucho, Alkin. Bueno, señor, eh, muchas gracias, don Rafa Colinares, don Jackie Posada. Claro que sí, la voz, cero por cero, el marcador acá en la ciudad de Medellín. Voy a saludar aquí a los hinchas de corazón en la información del gran equipo de Rafa Gol, señor. Cuéntele a la gente qué vio usted, qué le puede decir a la gente. Un lamentable unión Magdalena. Yo creo que le, hacen, le quita profesionalismo al fútbol colombiano. Claro. La competitividad. Sí, señor. Injusto el resultado. Es injusto, sí, sí. Cuando un equipo se encierra de esa manera es muy difícil poder marcar. Sigo saludando a los hinchas de corazón en la información del gran equipo de Rafa Gol, amigo. ¿Qué le puede contar a la gente qué vio usted hoy? Que me no, un equipo. Bueno, no, déjelo, a ver, eh, porque Cuatro, le perdió la imagen. Medio campo, muy defensivo, andó pata, muy malo, pero bueno. Para mejor partidos. Sí, señor. Amigo, ¿qué vio? ¿Qué le cuenta la gente hasta ahora? jugaron peso. A ver, la voz, se, se le fue la imagen a la voz. Con los hinchas de corazón. No, que no están... pero no por, no por empatar, se juega pésimo. Perdónenme, pero yo vi el partido y Medellín hizo todo para ganar. ¿Cómo es puso la vida, todo, ¿no? puso todo para ganar, bueno, pero el arquero y la defensa. Se, se ah, no, acaba... El arquero y los 11 bueno, bajó el palo. Pues, bueno, me se me acaba el tiempo. Eh, si tengo vives? fotos de personas que han ganado. A ver quiénes han ganado. Hemos entregado muchos premios. Eh, ganadores de relojes Di Mario. Vea, este señor ganó Reloj Di Mario, la precisión suiza. En el programa anterior, esta dama ganó otro reloj de Atlético Nacional, de relojes de Mario, La Precisión Suiza, billeteras del Medellín, billeteras del Atlético Nacional, los balones, los que vamos debiendo. Tengo varias fotos de balones, la otra semana las vamos a mostrar. Eh, ¿Usted tiene vitrinazo para el cierre, Luciano? Sí, señor, para el padre Wilmar Galeano y para Donny Miranda. Tengo Doctor. vitrinazo para... Dos personas que llegaron de Cartagena exclusivamente a, perder, a pedir un vitrinazo, hinchas del Medellín, Amanda Gudelo y su señor padre Javier, que nos ven siempre en Cartagena. A los rojos de Loreto Marquetalia, los mejores palos de queso dentro del estadio Atanasio Girardot los vende Doña Evelia Latrosa, así me dijo. Guillarepas también a esta hora en sintonía, la gente que va a Guillarepas, Ivanessa Alexandra Incapié. Cumpleaños mañana y la estoy saludando con anticipación. Bueno, Despido el programa con vitrinazos, Augusto. Un saludo en Río Negro a nuestro alcalde Rodrigo Hernández, también a Jorge Palacio, Frank Cardona, Federico Pegui, médico ortopedista. Un abrazo y Andrés Hernández. Más vitrina, Juan Diego. Rafa sigue el luto en Buenaventura, ha fallecido Agustina Martínez, la señora madre de nuestro gran amigo abogado eh, William Martínez, que está, pues murió esta mañana allá en la ciudad de Buenaventura. Que yo le dé su eterno descanso. Bueno, ¿la voz tendrá vitrinazo o no? No está bueno está furioso se, porque se cayó, Medellín se le cayó la, la señal. Mundialista, usted, ¿a quién va a saludar? A ver, en Barranquilla. Barranquilla. ¡Qué maravilla! Bueno, toda la usted está de un ingeniero, Ever Castro. Pero no es el coloso de la Don, don Ever Castro, no es el coloso. No es, no es el humorista uruguayo, ¿no? Es. Ever <risa> Castro, ingeniero en tecnología. Sí. <risa> sí. Un abrazo para todo, toda la Colombia. Este programa se ve mucho en todo el país. Realmente tiene una gran sintonía. Su odontólogo me sorprendió eh, allá en Barranquilla. Eh, José Luis Mercado, José, y, José Mercado. ¿Y sabe quién lo está viendo, Sergio, en Barranquilla? Ricardo Perea. Ricardo Perea, un abrazo para él, para Ricardo Perea, en la ciudad de Barranquilla, y los un abrazo. Perea, muy todos cordial. los Perea. Sí, y toda la familia Perea, ¿no? Eso. Bueno, entonces, quien tenía una foto por ahí pendiente. Están A ver si curiosos le porque empató Medellín con Magdalena, ver, cuando Nacional empató con otra miserableza, que se llama... Alianza Petrolera. Petrolera. Igual el partido. Nacionalista para ganar hoy Medellín. Hicieron, ganar. hicieron fiesta por el empate de Petrolera. Hicieron fiesta. Hoy es? están bravísimos. Usted y su Escuadrón Rojo. Soy bueno, gris. hicieron fiesta y batieron pañuelos blancos a la dicha. Bueno, ahora sí, se me acabó el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. A continuación, no se pierdan. El ventanal de los recuerdos con Leonardo Correa Ferrucho. Y mañana los esperamos a las 12 del día en nuestro programa, porque mañana calificamos la actuación de la gente nacional del Medellín. Uno a uno, Dios les bendiga. Permiso, un beso para Ariana la hermosa.